Hey chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution El día de hoy les traigo la guía de los asistentes y el ranking de los asistentes potencia 17 Disculpenme que hablo un poco bajo, es que es hora de dormir y así que no quiero despertar a la gente, ¿vale? Comencemos eh, ¿Qué es un Digimon asistente? Un Digimon asistente es aquel Digimon que puede eh, realizar un ataque o una curación eh, Siempre y cuando se cumplan sus reglas de invocación Como pueden ver aquí tenemos tres asistentes Los efectos del asistente solo se aplicarán si los podemos revisar en la cajita de asistente ¿vale? Solo estos efectos van a aplicar de esta zona Todos los efectos del asistente son de aquí <coughs> ¿Qué hace que un asistente gane poder? Los Digimon asistentes tienen tres maneras de incrementar el poder al equipo o a sí mismos. La experiencia del asistente incrementa a nuestro equipo los atributos de ataque, defensa y vida como aquí podemos ver. El color de avanzado del asistente incrementa el, el, el, el poder del asistente además que vamos ganando efectos. Finalmente el chip del asistente, los asistentes tienen diferentes chips que van variando, el chip 1 va a incrementar efectos del asistente de acuerdo al chip, el chip 2 incrementa el poder de los desiertos digimos de acuerdo al chip. Y el chip 3 podemos encontrar algún que algunos Digimons tienen un chip especial que les permite ganar más poder o ganar nuevos efectos, como aquí podemos ver con Luzmon. ¿Cómo hacer que un asistente entre al campo de batalla? Bueno, para que los asistentes puedan entrar al campo de batalla deben alcanzar al menos Púrpura más 2 en el avance del asistente. Como aquí podemos ver, ya alcancé PURPURAMA 2, entonces ya puedo invocar a mi asistente. Cuando el Digimon asistente está en PURPURAMA 2, puedes seleccionar en qué posición quieres colocar tu asistente en AL, BACK o FRONT. Cuando un Digimon asistente entre al campo de batalla, usará sus efectos normales de poder que tengamos elevados, el avance, el equipo, las habilidades, eh, el alma y la genética. Bueno. Ya con esto aclarando lo más eh, general del asistente, empezaremos nuestro ranking. <coughs> en séptimo lugar voy a poner a Imperial Dramon Paladin Mod. Es un Digimon de buffer y buffer, o sea, decrementa e incrementa poder. Eh, es muy fácil de conseguir en la tienda y tiene un buen daño. Sus contras son que sus efectos pueden ser limpiados y no tiene un efecto especial que ayude a nuestro equipo a sobrevivir, solo es un Digimon que busca causar daño, cosa que pues no lo logra. En sexto lugar tenemos a Grace Novamon, Grace Novamon también tiene muy buenos efectos como debuffear y bufear, tiene regeneración de furia y además puede limpiar. Sin embargo, el problema principal es que no funcionaría con el core de Ragnar ya que Ragnar Lordramon exige que no haya ningún Digimon de alma vacía en el equipo. Si nosotros invocamos a Grace Novamon al equipo, se cancelaría el core de Ragnar. Además de que también es muy caro. En quinto lugar tenemos a Jupitermon. Jupitermon es un buen debuffer y un buen buffer de defensa. Tiene efectos de control, puede entrar en la batalla desde el primer turno y es muy fácil de farmear en un futuro. Sus contras es que necesita de Junomon y al ser Junomon un Digimon potencia 16, no a todos los equipos le queda muy bien ese Digimon. En cuarto lugar tenemos a Susanomon. Susanomon a pesar de ser uno de los más nuevos asistentes no es malo es muy buen de buffer en la defensa y un buen buffer a los escudos, incrementa el daño y la resistencia al daño, puede curar e incrementar la recuperación de furia, entre otros pequeños efectos. Sus contras es que lamentablemente no contamos con muchos Digimon con efectos de escudo en el meta actual, eh, lo cual lo hace un Digimon que solo funcionaría como con heavy Leomon, o con Darkmon. Y finalmente, no es un Digimon que provoque mucho daño como asistente. En tercer lugar tenemos a AlphaMon. Buffer de resistencia, es un anticontrol, puede revivir y es muy fácil de farmear, la verdad. Sus contras es que su anticontrol no funciona con Angewomon, Sakuyamon, SlateMon y los efectos de asistente de LuzMon. En segundo lugar tenemos a Luzmon, Luzmon es un muy buen debuffer de control, tiene un efecto de supervivencia, tiene eh, control de furia e ignora la resistencia. Sus contras son que Lilithmon, Anjubummon, Alfamon, Orioken y Ragna pueden limpiar o evitar sus efectos de control, lo cual solamente quedaría un Digimon que solo pone daño y puede reducir furia. Finalmente el primer lugar es para Plutomon, Plutomon el Digimon más nuevo, explico, es un buen debuffer y es un buen buffer, aparte de eso puede empezar la batalla en el primer turno si el equipo enemigo tiene dos Digimons con la furia completa, es un excelente healer, puede ignorar la resistencia y ayuda a los Digimons con, eh, que tengan efecto inmortal. Aquí la mayoría de los Digimons, excluyendo a Alphamon eh, y tienen efectos de inmortalidad lo cual lo hace un excelente candidato. Sus contras eh, funciona principalmente para Digimon de tipo oscuridad o los 7 grandes demonios ya que parte de sus efectos son para ellos. Bueno espero les haya gustado este pequeño video, la verdad más o menos quería enfatizar para que supieran cómo serían los el ranking de estos Digimons. Ya saben que cualquier duda pueden comentar este video. Y yo con mucho gusto les responderé su duda. Espero que hayan disfrutado este video. Yo me retiro. Muy buenas noches. Y nos vemos hasta la próxima.